Hola qué tal, soy Don Lu, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo decoro esta bandeja de madera y el cambio es espectacular, así que no te lo pierdas. Para empezar voy a lijar bien la pieza para quitarle las tiras y que la superficie quede más suave. Si no tienes este tipo de bandeja puedes utilizar cualquier caja de fresa, de madera o la que tengas por casa. Mientras termino quiero saber desde dónde me ves, así que déjame un comentario aquí abajo diciéndome cuál es tu país.